Cuando yo entré a la Junta de Defensas, eh, ahí fue cuando el hombre me dio, el comandante me dio 3 millones de pesos. Me dijo, entonces, mándeselos a la señora suya y el compromiso suyo es trabajar un año con nosotros, pero que maneje muy bien y ahí sí, después que cumpla el año, juntamos con fechito y después que cumpla el año, si usted quiere salir, se sale y si no, se queda. Y yo trabajé, sí, con. Trabajé 14 meses, yo traje 14 meses muy bien trabajado, pero resulta que nunca me ha visto, pues a mí nunca me ha anhelado tener una persona amarrada a toda hora, porque es que eso no son los deseos míos, los deseos míos es trabajar limpiamente y, y, y salir adelante, que la gente aún no lo vea, Vean, es que esta persona me ayudó, esta persona es, es bien, esta, esta persona sí merece estar viviendo y trabajando por el país, entonces... Pagaban en ese tiempo en las autobesas, pagaban 300 mil pesos al mes. Al mes. Pero entonces como uno era una persona tan activa, que esto que mire, que es que vea, es que julanito, que tal, entonces uno era muy activo, no mantenía la pendiente de lo que uno estaba haciendo. Entonces al man que hubieran, uno pues que el man que vieran activo, activo, le pagaban más y yo era uno de los que ganaba 500 mil pesos. Pero entonces, esos 500 mil pesos, yo no tenía que gastar un peso de ahí, porque resulta que camiones que bajaran de aquí para, como por decir, Sonzón, Son, Argelia, Nariño, ellos decían que los camiones que pasaban cargados de víveres eran para la, la guerrilla, y muchas veces eran para las tiendas y todo eso. Entonces ellos, cada 15 o cada... Por tardar cada 15 o cada 20 días, cogían un camión cargado de víveres y los cogían. Entonces yo no, a mí me decía, bueno, usted que es el que tiene la señora y los hijos, vea, una arroz de panela, dos arroz de arroz, eh, aceite, jabón, chocolate, leche en polvo, nesta Cream, eh, bueno, leche en polvo, de todo, de todo, de todo. Entonces yo no tenía que comprar nada, el gas tampoco lo tenía que comprar, lo de la papa menos, lo de la leche líquida, Tampoco le entonces, yo no, entonces yo no compraba nada, entonces la plata y me daban, mija vaya guardándose la plata y yo no me gastaba un peso. Pero, ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues lo único que teníamos que hacer era mantener controlado el pueblo, que no se fueran a meter la guerrilla. Estar en, los, estar en las veredas, controlando las veredas, que, que en ese tiempo la guerrilla se me, pues eh, ellos, ellos vacunaban, la, vacunaban las, como las fincas, pero la última vez también vacunaban las la fincas, entonces ellos... vacunar? es que le cobran un, un porcentaje, un porcentaje a, las, a los dueños de las fincas, de los que tienen los ganados, para ellos poder pagar gastos, como por decir que pagamos a cada uno de nosotros, que, que la comida y que transporte y pues todos así, entonces pues, ellos cobran sus vacunas. Y muchas veces las cuando que no pagan las vacunas, entonces, bueno, a volar mi hijo y venga a firme media una vez los traspasos de las escrituras que, pues, que figuran de él, del dueño, de la, en el traspaso al, a los que son los comandantes, tenían que firmar el traspaso y luego perderse ya. Y si no, y si no los mataban, los mataban. Y no era que los mataban ahí, que los iban a dejar ahí, no, los, dos, los desaparecían, desaparecidos, desaparecidos, desaparecidos. Entonces, pues no, pues no tengo nada que esconder porque, porque la verdad es que sí, sí yo me, fueron más o menos por ahí 30 y 36 personas que salí matando yo. Me pesa, sí, me pesa pues porque... Porque eso no son cosas pues, que uno las tiene que decir, pero me pesa tener que decir, maté 36 personas que no me debían a mí nada. Simplemente por órdenes de los comandantes cuando estuve en la guerrilla, cuando estuve en las autodefensas. habían por muchos casos que, de, que uno decía, no, es que... Esa persona le debe tanta plata a Julanito y no se la quiere pagar. Entonces uno iba allá, oiga, señor, ¿por qué no le quiere pagar a Julanito? No, no, no, y es que se venga el mundo encima, pero yo no la voy a pagar. Si me quieren, me matan, me matan. Entonces pues uno llamó al comandante, Ay, comandante que se mandio que no, que él no pagaba, que tocaba que, no, que lo pelaran, que tal, pero que, él no, pero que él no pagaba. Ah, no, entonces Juan ese y ya saben qué tiene que ver con él. Entonces nosotros teníamos que cumplir órdenes, que si nosotros no lo hacían, si nosotros no lo hacíamos con ellos, ellos, ellos sí hacían no, nosotros porque así me tocó a mí ver muchos casos que había un man, digamos allá me tocó ver por ahí unos de 8 a 10 casos, manes compañeros de otros que no querían matar gente. Y entonces, ah, que usted no lo va a matar, y ahí mismo lo ponían delante de uno y ¡plan! dos pepas en la cabeza y, y lo enterraban. Y entonces yo no me había querido desmolizar porque le decían a uno que no, que es que mire, que es que si uno se le entrega, si uno va y se presenta para las autoridades, que las autoridades lo matan a uno, que lo meten a la cárcel. Eso es mega las hermano, eso es mega chachar, eso es... Pero uno vea, cuando un día cualquiera, invité al man que fue comandante mío a desmovilizarnos y juntos nos desmovilizamos. Y, y aquí estoy, feliz y contento. Y la verdad es que el, el gobierno pues, nos nos ha dado muchos apoyos, eh, cada mes nos apoya con, económicamente con una plata y con estudio, que es más, lo más principal, el estudio. He estado estudiando en este momento, pues no me da pena decirlo, pues porque yo en mi vida, yo nunca tuve un estudio y en este momento estoy en la primaria y voy bien y quiero alcanzar metas más adelante, salir más adelante y y pues a una buena buena una buena vida como la que estoy llevando ahorita. Usted que es un bacán trae con nosotros, usted clavo mucha gente o vio o usted vio que enterraron mucha gente, entonces lo que nos colaboren y, y nosotros le damos un aporte de plata por que es que son no colaborar, entonces, eso es lo que se está haciendo ahora. Estoy toda la parte de lo que es de de fosas nosotros en enero, el 15 de enero de este año, vamos nosotros a Argelia. Nos trajimos aproximadamente... Nos trajimos seis fosas de allá, seis. Y ahora tenemos el, el, el pensado de bajar en este mes de mayo. Volvemos a bajar otro al a, a sacar promedio país de 15 fosas más.